que se extiende hasta donde puedes ver. No hay gente aparte de ti. Tampoco hay árboles. Solo hay plantas y más plantas de hierba fragante y verde que cubren la isla. Te quitan los zapatos y las medias y sientes la hierba suave y fresca. Te hace cosquillas en los pies. Cuando inhalas, el aroma de la encantadora y fresca hierba llena tu ser. Caminas en la hierba y tu corazón se siente libre. La vida en esta isla es tan simple, sin gente, sin casas, sin nada. Solo estás tú, la hierba suave, que acaricia tus pies y el mar a tu alrededor. Ahora te recuestas sobre la hierba, te relajas completamente y vacías tu mente. Miras hacia el cielo que está azul y claro. Ves algunas aves. Mirad a los pájaros planear lentamente por el cielo. Cuando lo sientas conveniente, comienza a sentir tu cuerpo nuevamente y abre los ojos. Tu mente aún permanece pacífica y libre.